Hola, soy nuevamente Mardon Esto es nuevamente etcétera, supongo que todavía se llama así Y vamos a seguir jugando World of Goo Vamos por el capítulo 2 Pequeñas World of Goo En otoño Como mencioné en el capítulo anterior Y... Bueno, el cual lo subí hace una semana, entonces no, no se alarmen No, no me he muerto Y no tuvieron que esperarme otro año en fin, vamos directamente al primer capítulo, que es Babeando. Hola de nuevo. Hola de nuevo, juego. Recuerden cómo en el final del capítulo anterior, bueno, del capítulo anterior me refiero hay capítulos del juego anterior, no el capítulo de mis videos. Eh, bueno, como en este último capítulo mencionaron que iban a haber nuevas Googles. Bueno, prepárense para sorprenderse en el resto del juego Porque hay muchas nuevas Entonces, sí, eso es bastante entretenido Este nivel se llama Babeando porque creen? Las Googles transparentes Funcionan como baba Como gotas de agua Entonces En este momento vamos a usar estas transparentes Para despertar estas Y así poder entrar el tubito Vamos a ver qué dice el que escribe los carteles. Me he vuelto. Y justo a tiempo. Hay una gota de agua colgando de este precipicio. Y creo que puede estar vivo. Buah. No pienso tocarlo. El desaparecido que escribe los carteles. Es no tan desaparecido. Aparentemente. En fin. Vamos a despertar a nuestras amigas verdes despertaron bueno entonces suben Me gusta como esta Se cayó, pero ya volvió Vamos a meter más ya Saben cómo me gusta Vamos a meter estas verdes Ay no, se murió Ay, se murieron todas En fin, 8 más 8 de, bueno, 18 de 10 No está mal Y metí algunas transparentes Que son más bonitos Vamos, siguiente nivel. Volat, pequeñas. Artilugio, móvil, no sé qué más decía. Ok, ese nivel es chévere. Es chévere. A ver, hay dos carteles. Voy a leerlos primero. Dice: Dicen por ahí que existe una rueda gigante en el cielo. Todo el mundo está loco, menos yo, el que escribe los carteles. Ok, ¿y aquí qué dice? En algún lugar de esta isla hay una fuente de energía y genera electricidad para todo el mundo Últimamente, parece que está generando un poco peor Parece que mañana va a llover El que escribe los carteles En fin, dicen que hay una ola en el cielo Pues efectivamente, este pentágono es la ola a la que se refiere el que escribe los carteles Y hay que llevar a mis amigos... no, no veo el tubo, entonces está aquí en la mitad Hay que llevar a mis amigas bolitas aquí a la mitad entonces, bueno, hay que usar los globos. Hay que usar los globos para empezar a jalar esta bola, así que cada vez, pues, vaya más hacia la derecha y cuando estemos, pues, arriba de las bolitas ahí empezaremos a bajar para recogerlas después de ese punto pues es simplemente lo contrario hay que volvernos para bajar las bolitas y meterlas por el tubo ¿Listo? No Yo creo que ya Casi A ver Ahí No quería tocarte En fin Así claro, ¿recuerdan cómo ese juego hacía a uso de las de la física bastante bien? Entonces, aquí hay un globo adicional. ¿Por qué? Porque pues ahora no solamente estoy cargando el pentágono, estoy cargando a un montón de bolitas adicionales. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo nos va para el otro lado. Algo que me acabo de dar cuenta y no sé si ya me he dado cuenta antes o no. Es que pues hay de estas googles pues, transparentes de las del nivel anterior, las de agua. Creo, creo, creo que no me había fijado en eso antes y que yo simplemente pues enviaba. O sea tiraba esta cosa y que cayeron ahí todas. No, no hacía como tal una... Una línea para que bajar en el norte. Únicamente las negras. Sino que las tiraba todas. Entonces, no sé. No sé si me expliqué tampoco. En fin, vamos a ir bajando ya. Dije que íbamos a ir bajando ya. Ok. Entonces, sí, imagino que... <ríe> Lo que hay que hacer en este nivel es.. No. entonces <risa> Yo siempre hago esto. Me imagino que lo que, que lo que había que hacer era dejar que se colga. O sea, dejar quieto. Eh, pues, dejar el, la cosita esta, aquí colgando el pentágono. Y hacer como la. La hilera de las goticas de agua para que bajaran directamente desde acá. Y no pues sacrificar todo y tirarlo como acabo de hacerlo. En fin, me enredé bastante, perdón. Siempre soy así de idiota. El siguiente nivel es Día Borrascoso y ah, este nivel también es súper chévere entonces está haciendo bastante bastante viento en el mundo de los gu. y hay que llevarlos al dúo como es evidente sin embargo este molino acá no es simple decoración sino que es un arma letal para nuestros amigos bolitas qué hay que hacer? hay que impulsarnos con el viento y atravesar a este molino por arriba y bajar para entrar en el tubito entonces vamos a ver qué es lo que dice el que escribe los carteles, nuestro amigo en principio los molinos de viento son una fuente de energía limpia y barata para abastecer de energía a todo el mundo pero no bastan y se tuvo que dar con otra fuente de energía diferente el que escribe los carteles y aquí nos están metiendo la subtrama de la energía, que sinceramente no recuerdo. Creo que nunca le presté atención a eso. En fin, tenemos muchas gobbles transparentes. Y muchos globitos. Entonces, pues hay que usar las, la filita que se hace con las gobbles y los globos para pasar por encima del molino ¿Qué hice? No! No! Listo, ya pasé la parte difícil. Que pues era generar... Pues pasar por encima del molino, ¿no? Entonces vamos a empezar a bajar desde acá. Ay, ay, ay, se murieron. Sinceramente no recuerdo cómo pasaba esto anteriormente. Ay. Entonces no sé si debo sacrificarme. Sí, creo que así era. Sí, sí, sí, sí, sí. Listo. Eh, vamos a correr ese globito hacia acá. Listo. Eh, debería ser suficiente. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. No, entonces no sé. Hmm. ¿Cómo está ahorita? estado mejor. Listo Perfecto <ríe> No puedo creer que también No se ha roto esto, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, uh, bien Bien, perfecto ¡No! Bueno, al menos se metieron, sí Pues me demoré muchísimo en este nivel El siguiente es Unidad de Bienvenida Y voy a jugar ese nivel y ya, nomás. El último del, del... Del... capítulo de hoy Ah, es muy chévere De hecho, creo que digo eso en todos los niveles pero si sí, este, este capítulo es super chévere ese capítulo, este nivel bien entonces tenemos globitos acá vamos, vamos a subir esa cosa la idea es simple, tenemos que subir estas bolitas negras usando las verdes o sea, generamos la estructura con las verdes, subimos las negras de tal manera de que queden acá. Sin embargo, para eso pues primero hay que subir esta cosa, porque si no pues caería nuevamente. entonces aquí ya cayeron varias pero pues es que no nunca caen todas el problema es que como que se devuelven por acá muchas se filtran y las que caen se empiezan a saltar también se vuelven locas Entonces aquí hay que subir treinta y seis, ay, no, ya lo embarré, mucho he pendejo. Vamos a ver cuántos tenemos ya. Un globito más y empieza a subir esta cosa. Como dije antes, no me importa. Pues, para esta, para esta serie de vidas, no me importa que. O sea, no. No me importa completarlo al 100% ni obtener la mayor cantidad de bolitas. Siendo simplemente me necesito terminar el nivel, como en este caso ya, 47 de 36, bien. Eh, lo he hecho anteriormente, sí, cuando estoy jugando solo, por ejemplo, de llevarlas todas. Al final, pues es bastante complicado porque pues una siempre termina metiéndose acá. Entonces, ya es más una cuestión de azar que, que de jugar directamente, ¿no? De saber jugar. En fin, vamos a dejar este capítulo acá. Terminé cuatro niveles bastante largos. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de que, bueno, sí, tiene una dificultad progresiva el juego. Y pues también tiene como temáticas más avanzadas y distintas cada vez. Que eso pues es muy importante. Y pues me gusta bastante de este juego en particular. No creo que terminemos en un próximo capítulo el juego imagino que jugaremos por unos 3 o 4 niveles nuevamente que serían acá acá acá acá y dejaría los últimos dos o sea, los últimos tres para el final es pues decir para otra parte entonces pues ya saben yo soy marlon esto es world of world of goo eh, mi canal se llama etcétera y probablemente nos veamos la próxima semana en la siguiente parte de esta serie de videos de porquería.